Tenemos sentimientos y Entonces a mí tenemos y seres humanos. Entonces a mí me ha dolido Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido y me, tengo y me, fastidio. Que fastidio. me ha dolido Tenemos seres humanos. Dos mil años más tarde. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Fin de la cita. Lo tenemos. ¿Estás seguro? ¿Tú qué crees? No, no. Eh, quiero decir... Oh, ¿No crees que... alguien se dará cuenta? Por favor, estuvo dos mil años desaparecido y nadie se dio cuenta. Oh, creo que tienes razón. Voy enseguida.